Hey, ¿qué tal, claro, parceros, claro, mamacitas, toda la gente allá que está pendiente de todo lo que pasa en este universo musical? Como siempre, grandes talentos, grandes artistas y hoy no es la excepción porque están unos brothers que han crecido mucho, llevan una carrera... Larga pero muy, muy exitosa. Y estoy hoy con dos integrantes que son Piso 21. Oh, ay, Lordu y el Profe, ¿cómo está, muchachos? ¿Qué más, papá, cabrino, no? Bien, bien, papi. ¿Ustedes qué? ¿Dónde anda cada uno? ¿Dónde está el Lordu? Yo ando en Medellín. ¿En Medellín y el Profe? Yo estoy en este momento en Bogotá con Dimi y con Pablito. Pero Lordu estaba anoche con nosotros, es que estamos grabando un programa que sale el otro año y, y bueno, sí. estamos como repartiéndonos. A mí me, me toca el sábado, el sábado grabar. Yo sí, ya sé qué programa es, papi, pero no va a decir nada. No va a decir nada. <risa> <risa> no, igual eso ya se sabe, ya se sabe. Ya se sabe. Eso. Sí, nosotros sé, toca es, es repartirnos y, y ya nos queda muy poquito para terminarlo, entonces bueno, cada vez que tenemos oportunidad nos vamos para Medellín a visitar familias y ya. Marchar. Oigan, wow. chicos, qué rico tenerlos aquí, qué rico que estén aquí con nosotros con Claro Música. Vamos a hablar de algo en especial que es un featuring que se lanza precisamente hoy, pero vamos a hablar como si ya lo hubiéramos lanzado. ¿Listo? Ok. Entonces, entonces esta es la tercera canción con Maluma, desde que Piso 21 existe, es la primera vez de Lord Dewey como integrante, estando en un, en un pit con Maluma con Piso 21. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido profe? Y eh, eh, digamos tú que has estado desde el inicio eh, esa amistad con Maluma y cómo le fue a Lord Duy ya en este filtro en que sé que Lord Dewey ya componiendo mucho, llegaba muy activo en eso. Cuéntame un poquito de eso. Mira, con Maluma tenemos una historia muy larga. Amistad de, de Medellín, de hace muchos años. La primera canción que hicimos juntos pues fue un remix el, se metió el remix de, de correr el riesgo Ajá. y los que han visto el video pues ven que somos muy peladitos hermano muy una bono, cara de ¿no? niños ah, no, no, no nada eso, <risa> no, bueno todavía tampoco es que tenga <risa> pues mucho <risa> <risa> <risa> pero pero me crece un poquitico más que, <risa> que <no sé> video. <risa> Pero, pero fíjate, o sea, teníamos, apenas estábamos empezando a sonar en Colombia los dos, Maluma y Piso, después nos volvimos a encontrar en el remix de Me Llamas y, y, nos, y le grabamos el video en el Auditorio Nacional en México, bueno, ya estábamos en otro nivel, cada uno con su público, eh, ya había crecido más la vuelta, pero ahora, hicimos pues es la tercera canción juntos, pero es la primera canción que hacemos desde cero, que no es remix. Claro. Y, y nos coge en otro punto de las carreras. En, en un muy buen momento para Piso 21 y en un inigualable momento pues, para Maluma, que en este momento es considerado uno de los artistas latinos top a nivel mundial. Es, es, se ha vuelto un icono pues, de la música latina. Entonces, eh, nada, para nosotros es un privilegio seguir contando con esa amistad, porque esto no es por conveniencia. Obviamente, obviamente nos sirve mucho, es que obvio, obvio, eso es obvio. lógico. Pero, pero el hacer música con un amigo, con un amigo con el que nos ha invitado a giras, con el que parchamos en Medellín, con el que nos escribimos y llamamos todo el tiempo. Entonces, eso es lo que se evidencia en Más de la Una. Nada distinto a buena música y a que detrás de todo esto hay una amistad y una familia muy fuerte. Muy grande. Oiga, Lordu y Papi, Más de la Una, ¿cómo nos fue ahí? ¿Cómo se sintió ese feeling que te hizo rompiendo? Oh. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Cuando llegaste a Piso 21, yo decía. Jane es duro, pero yo digo, Lord, tú y también es un duro. Yo sigo tu música y lo que haces con, como, como compositor con Tessel, hablé con Tessel, sé, sé que lleva, llevabas también mucho dándole. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue ah, no. experiencia con Piso? No, fue brutal, brutal. Mira, la canción la compuse con DJ, Itza Primera y Ryan. Ese, ese convito de, de Venezuela que está aquí, instalado aquí en Medellín. Son muy duros. La verdad, lo hicimos así, un parche de cervecita, guitarrita y, y o sea... Fue muy natural, muy relajado lo, lo, lo que pasó con esa canción al componerla. Eh, nada, yo se la mostró al grupo. El grupo a él le gustó muchísimo. Pablo también, el profe también como que, hey, y, me encantó. Y nada, nos pusimos en son de grabarla, de grabarla, de, de hacerla eh, el rapeo de Pablo. El rapeo de Pablo incluso lo hizo Itza, durísimo. Y bueno, pues ahí fuimos logrando como... como, como dándole un poquitico más de nivel al, a, a, a, la, a la canción entonces llegó a manos de Skype y de Taiko y a la final y la final bueno ellos dos le metieron pues mano al la, a la, a la instrumental y, y a lo último Mosty cogió la la la canción todos para el, el toque final de Mosty siempre va a ser como la cerecita del pastel a lo último entonces eh, nada parce créeme que Crear algo, crear algo como tan, tan en un, en un, en un momento como de, de, de amigos y que se vuelva algo tan grande. Mm. Créeme que, que, primero es impredecible y es, como, y es como una alegría por dentro, parce. O sea, créeme que cada, cada letra que pongo en cada canción, parce, eh, lo hago, parce, con todo el amor del mundo. Y, y bueno, así, parce, van, van saliendo las cosas. Bueno, pues qué chimba todos todos que se unieron a esta canción que obviamente es un hit pero profe qué pasa más de la una más de la una qué pasa en la vida del profe qué pasa más de la una o sea, de, depende en qué estado esté uno <risa> <Si vos> estás... <risa> es un ¿cuál estado o sea, es que eso depende de muchas cosas por lo general sin pandemia un viernes después de la una unos Uy. traguitos no por Uy. lo general un viernes después de la una de, y no solo el profe sino de todo piso 21 estamos preparándonos para subir a tarima por lo general en cualquier país cada ocho días, dos, tres países distintos en un fin de semana y estamos listos para trabajar. Pero hay, hay veces que nos coge más de la una rumbeando. Claro. Otros días que nos coge más de la una, parce, la, muertos de cansancio y a dormir, aprovechando cada ratito para descansar. Pero hay gente que le coge más de la una trabajando. ¿no? En, el video, en el video nosotros mostramos un taxista, un, un barman, un... Una persona que atiende una cafetería, un restaurante, gente que se la guerrea, que, que más de la una, muchos pueden estar rumbeando, pero otros están ganando la papita, hermano, Ay. sosteniendo sus casas, unos guerreros y otros, como la historia de la canción, están pariendo piñas porque no aparece la pareja. Y si, después, y si después de la una no, no le contestan y oh, ¿dónde estará o con quién estará? No, ¿Qué es lo que le está pasando a los y después más de la una, papi. ¿Te pasa eso no? No, no la no, porque pues ahorita pues ando juicioso y pues mi novia también juiciosa acá en la casa, pero pero en algún momento pasó, en algún claro. Pasó, y el estrés. ya a llamar a esa persona que no le gusta, parte No, no aparece. No ha subido un estado a Instagram. Oiga. No se puede cuestionar dónde está, qué estará haciendo y así. Chicos, eh, el, el video que ya estaba hablando el profe, que pasan muchas cosas después de la una que, que están mostrando, pero que fue grabado en medalla, donde se vieron con Maluma. Hablemos eh, un poquito de, de, del video, de la realización, ¿cómo fue eso? Bueno, eh, el video fue aquí en Medellín, en el centro de Medellín. Un lugar, en una calle que, que, que la verdad le dio mucha vida con esas luces de neón que tiene como por detrás le dio como un toque muy, muy bacano, incluso no se ve como si fuera Medellín, no se ve como si fuera Medellín, y pues, nada, Maluma es un parchado, es bacano, el parcero, eh, pues aceptó pues, como que todo, todas las condiciones pues, del video, todo el mundo con los protocolos de seguridad, obviamente, porque era producción muy grande, pero, pero bueno, tratando como de conservar la distancia, y bueno, la pasamos muy bien, la pasamos bien, ya como que a lo último del video, como que y, parce, que echemos unos traguitos, weón, como para como para darle más animación. Claro. Obviamente con toda la responsabilidad y, y bueno, pues, ¿Qué ahorita... Que ponga, eh, o Oigan, oigan, chicos. Que... que... ¿Qué más va a pasar con Piso 21? Ya tan grandes, ¿qué, ¿cuál es el sueño ahorita? ¿Cuál es el foco ahorita? Ya conoció a Tony de Latinoamérica, han estado afuera en Europa, muchos hits, eh, no paran los éxitos. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, más, ¿Qué más quiere Piso 21, bros? Un grupo muy grande. No, man, nosotros, somos como, nosotros somos como Peter Pan, nos creemos niños todavía. A <risa> <risa> Papiso todavía le falta mucho, mucho, mucho. O sea, nosotros, nosotros somos muy ambiciosos y eso no está mal, y en este mundo de la música vos siempre querés más claro. y si bien hemos hecho una carrera larga, bonita, sólida, y hemos llegado a, hemos llenado escenarios en el mundo y, y hemos tenido éxitos mundiales pero, pero faltan o sea, nosotros soñamos con hacer música con, con un Bruno Mars con The Weeknd ¿Con eh, o sea, con un Drake queremos eh, ir más allá de Europa o sea, ir al al oriente, a Japón, llenar estadios en, en, en no sé, hermano. O sea, cada vez es más grande. Ya hemos estado en, en giras en Europa, pero hay escenarios que, que todavía no hemos pisado. Y, y la música no para, hermano. O sea, la música todos los días nos sorprende. Hace 13 años no pensábamos estar haciendo la música que estamos haciendo hoy en día. Y eso me da a pensar que en unos 10, 15, 20 años... No, o sea, vamos a estar haciendo algo totalmente eh, más evolucionado de lo que estamos pensando ahora, y eso nos llena como de, de más ansiedad. De bueno, vamos por más, vamos por más, y todavía le falta piso. Vamos a ver en qué termina esto. wow pues ojalá se cumple, porque es un orgullo latino, ni siquiera colombiano, o sea, es un orgullo de Colombia, pero latino, y, y les deseo Gracias. lo mejor aquí. Hola. En Flow Latino y en Claro siempre hay retos, papi, y todos han estado en retos. Y es yeah, muy it's difícil, papis, así que no se me pongan... Ustedes son paisas, así que los paisas <risa> se le tienen a todo, bro. ¿Hay algo... <risa> hay algo que yo llamo las preguntas rápidas challenge. Vamos a ir uno y uno. Uno y ah. uno. Ah. Va, vamos ah. a Pero espérenme, bueno, Para las preguntas, ¿usted las dice y las respondemos uno y uno o primero responde el eh, profe y luego yo? Luego una, una al profe y yo te hago otra diferente a ti. Ah, bueno, ah, firme. ¿Están preparados para esto? Vamos a decir las preguntas eh, de, después de la una o a la una. De, la, preguntas más de la una, challenge, a llamar eso. Vamos. Wow. Empezamos. Profe, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Entre más viejo, más bueno. <risa> Ah, <risa> no, no, no. No, no, no, bro, ahí va. ¿Cuál es listo. Esto es muy difícil, bro. Esta está más difícil que la del profe. Uy, sí, ágale, papi, échela. Uy. No, papi, no, es que con esta de primeras te mato. Voy, voy, voy, voy a comer otra. <risa>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 y ya sabe para dónde va, ¿me entiende? Es un animal que tiene, que es de um, imponencia, sí. y es, es demasiado imponente esa ave. Y... Oye, pero un chulo, un chulo también, ¿no? <risa> <risa> un chulo también. Un gallinazo. <risa> gallinazo, gallinazo al lado, papi. Ya lo esa, y, y el segundo animal sería un, le, un león, un león rey de la selva, ese es, no no falla tampoco vaya no ok segunda vamos a hacer tres profe qué canción odias profe pero sin embargo te sabes de memoria o sea que tú digas que no que o sea que tú digas bro o sea no que odias, pero que no diga no ya ya no más ay sabe ay, qué pregunta porque es que la vamos. es que Decila. la papi decila y de ¿Cuál, Lordo? A ver si me conoce. ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? ¿La ¿Ha ido? Dígale, yo no digo si sí o si no. <risa> Uy, pues dígale, dígale, papi. Ah, no, papi. papi es con C! Sí, no, es papi, que... Papi, yo tú. No, no, yo, yo, yo no les puedo decir una canción, pero digamos, hay canciones de plancha. Que yo digo, ¿yo por qué me es esta canción y por qué me gusta tanto parce? ¿Cuál, cuál, cuál? Porque, No, para canciones de plancha, que es que desde pequeño escuchaba esa música con mis papás y, y me las sé todas, parce, me sé qué, todas tú, las de plancha. Okay. Me gustan mucho todas, pero, pero yo digo, pues, yo, yo por lo general no escucho eso, las ponen y me las sé, pero así, es que yo no, parce, no sé qué canción no me gusta. Vamos, vamos a pasar. la va a tirar. ¿Cuál?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 duro, duro. Lo, lo respeto muchísimo anoche estábamos Estaba como Camilo no, no. no, me, gusta, no me, gusta, ¿sabe cuál me gusta, ¿sabe dónde la mató en el en el, en el remix de, de Tattoo? ahí me duro. parece duro. que duro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, hoy, ¿no? y, y bueno. tú, tú, tú también, duro. como que también como que rompió ahí esquemas, pero este último como vallenatico, como duro. como, duro. No, no, no me gustó, o sea la verdad, pero bueno será pregunta para el profe, pero bueno ¡Listo, listo! Ahí está, ¿puedo de tercera? Te la respondió, papi, ¿siste? y eso es que te quería, te quería embalar. Ya, ya, me la, la que tú la que tú querías? Sí. Vale, cuidado. Última. <risa> Lorduy, si te tuvieras que poner un nombre a ti mismo, que no sea y que no sea tu nombre, ¿cuál te pondrías, bro? La verdad. nombre? ¿Un nombre? nombre con un apellido? <risa> no, padre, pero es que mi apellido como este Chimba. Te apellido Lordui ¿Y el nombre entonces? David, mi nombre es David Lordui, Pero... Pero tenés no, que cambiártelo. O sea, algo que tú te hubieras puesto. Yo me hubiera puesto... Macaulay Culkin. Creo <risa> okay, que eso es una chimba. Eso es una chimba. Pero, no, bueno, yo me colocaría... Uy, no sé, parce, es que... René <risa> El pibe Lordui. No, parce, no, no, no, no sé, pero ¿sabes qué? Mm, un, un, No, parce. Papi, ¿qué pasó? León, Leonel Álvarez. Noah Noah Noah Noah, Noah, Noah, Noah. Noah, Noah, Ok, me gusta Noah. Profe, última para cerrar esta sección. Profe, póngale cuidado. ¿Cuál no. es el momento? <risa> ¿Cuál es el momento en que te has, sexy, te has sentido más sexy a lo largo de tu vida, papi? Uy. Papi, siempre, ahora, siempre. ahora mismo, ahora mismo. Ahora, ¿sí eres, papi, papi ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es. ¿Sabe qué? Estoy en mi mejor momento. Estoy en mi mejor momento. Papi, es que ¿con ese eslogan que dijo? ¿Con ese eslogan de ahora? ¿Cómo no? ¿Cómo no se siente Maorita? No, Marica, es que la, la verdad, yo, yo acabo en este último año acabo de bajar de peso un montón.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 eh, me, me parece como bacano cuando uno se siente seguro, eso es lo que uno transmite. Ok, pues ahí están las preguntas rápidas, Challenge, aquí con piso 21 con Lordui y el Profe, qué chévere y bueno. Muchachos, ¿qué va a pasar después de más de la una? ¿Tenemos más canciones ahí? ¿Van para el otro año qué va a pasar? Arce, sí, sí, al sí, otro año lanzamos un, un álbum que se llama El amor a los tipos del perreo, aproximadamente unos... Unos tres, cuatro meses ya está por fuera el, el, el, el álbum, hay que ajustar un par de cositas que como normal, o sea, hay que planear eh, y, y ya empezando el año vamos a decir ya fechas, ¿me entiendes? O sea, eso es de una, entonces, parce nada, se viene ese álbum, se viene muchísima más música y, y esperamos ya poder estar en muchas partes del mundo estando en conciertos en vivo. Oigan, amén, amén, amén. Y bueno, podemos, podemos eh, adelantar un pedacito de, de, de más de la una. Claro. Y ya son más de la una y no contesta dónde estarás. Ya no me tiran ni una indirecta con quién andarás. Y no puedo reclamarte. Ya se me hizo tarde. Muy ay, ¿con quién andarás? Epa, ya está más de la una ahí, piso. Ya se iba a poner a chantear, pero después en el improvisa challenge ah, con el top en vivo, guitarrita y. Aparte de Mario, duro. <ríe> Chicos, bueno, eh, nos despedimos con la despedida del cuervo, que es así, póngale cuidado. Ahora la mano. ¿está? Fraca. Ah, ah, Fraca. Papi Plácala. ahora. ¡Ah! ¡Ah! Wa <laughs> <laughs>